Concurso Relatos en Pandemia. Bases del concurso. En el marco de la emergencia sanitaria y la suspensión de la presencialidad en los centros educativos, la Intendencia del Soriano, a través de la Dirección de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, convocan a participar del concurso Relatos en Pandemia. El concurso tiene como objetivo promover la expresión de las personas sobre las diferentes vivencias en relación al cuidado de niños, niñas, adolescentes, a partir del inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, promover y reflexionar en torno a los cambios y desafíos asociados a la pandemia, inaugurando formas creativas de intercambio, entre paréntesis, virtualidad, de juego, de encuentro, entre otros. Las bases del concurso. Podrán participar de forma gratuita niños, niñas y adolescentes juntos a sus familiares y o referentes. Se deberá enviar una producción escrita, pudiendo tratarse de un cuento, una anécdota, una historia que relate los cambios y los desafíos que ha generado la situación de la pandemia por COVID-19 en la vida cotidiana de las personas. Nuevas rutinas, cambios en la organización interna de los hogares, por ejemplo, en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. En la educación en el juego, el manejo de las emociones, formas de comunicación con familiares y amigos, etcétera. El relato deberá ser una historia real, con un inicio, desarrollo y cierre, sin una extensión máxima de carillas. Deberá contener título y firma con seudónimo, que es un nombre ficticio, no el nombre del autor o autora. El envío. Los relatos deben enviarse a mercedes.mides.gov.ar y o cultura -soriano .uy. Con el asunto Relatos en Pandemia. También se podrá enviar vía WhatsApp al celular 091-432-694. Deberá incluir el nombre del autor, el seudónimo, la localidad y el centro educativo de referencia. El plazo. El plazo de la postulación es del lunes 5 de julio al viernes 23 de julio del 2021. El jurado evaluará los trabajos y dará a conocer el o la ganadora en el mes de julio. El jurado estará integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia de Soriano. El premio... Una tablet, una herramienta tecnológica con el objetivo de favorecer la comunicación y la nueva forma de aprender a través de la virtualidad en contexto de pandemia. La difusión de las obras premiadas. El Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia Departamental de Soriano podrán difundir los productos presentados como propuesta a este concurso. ¿Aceptación de las bases? La sola presentación de obras a este concurso implica la aceptación total e incondicional de la presente base.